En las noches algunas veces, hay duendes que me visitan, que te invitan a seguir soñando, que te ayudan a seguir caminando. Podría pensarse que divago, pero no es cierto lo que me sucede, ese duende que me visita lo hace en paz Esa paz la encuentro en mi despertar Entre él y yo no hay distancias El tiempo pasa razonablemente La soledad se hace más llevadera Me hace escapar a otras esferas cuando amanece me siento menos solo El duende puso los medios necesarios Mi vida va pasando lentamente Me siento afortunado en el presente Ese duende me ilumina Él me está sirviendo de guía me hace fuerte en el pensamiento Hace mi historia de cualquier lamento En las noches algunas veces Hay duendes que me visitan Que te invitan a seguir soñando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 en el pensamiento hace victoria de cualquier lamento.